Hola, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Pues aquí en Visión de Futuro con Boris Darmon, estamos comenzando nuestro programa de esta noche. Como lo hemos prometido, todas las noches a las 7, vamos a tener un mensaje de reflexión. Hemos venido hablando acerca de temas relacionados al inicio de este año con nuestro propósito en la vida, ¿verdad? Que tenemos que tener un propósito, eh, hemos venido conversando sobre ese tema de manera constante porque queremos comenzar por el inicio. No creo que sea bueno comenzar por temas relacionados a desarrollo, productividad o qué hacer cuando todavía no sabes ni quién eres. ¿no? Entonces es muy importante eh, al conversar aquí todas las noches eh, descubrir desde el comienzo de nuestro comienzo lo que nosotros quisiéramos o deberíamos tener claro para poder vivir una vida con bienestar y tranquilidad. En realidad, eh, ya tener un propósito en la vida, lo hemos hablado el día de ayer, es el acto de, de reflexión o introspección respecto a aquellas cosas que me que me motivan o que quiero yo hacer, pero como fruto de lo que yo soy. Tú no puedes hacer aquellas cosas que la gente te dice que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer aquellas cosas que te dan bienestar. Lastimosamente hemos vivido eh, tratando de contentar a las personas eh, con aquello que ellos creen que nosotros debemos mostrar, hacer, querer. Eh, incluso cuando mencionábamos el día de ayer, cuando nuestros padres nos hacen elegir una profesión, generalmente nos dicen, quiero que seas ingeniero, que seas, este, qué sé yo, eh, alguna profesión con, relacionada con docencia o quién sabe, medicina, abogado, cosa por el estilo. Y no necesariamente todos podemos ser abogados. Imagínense si todos fueran abogados o todos fuéramos ebanistas o todos fuéramos carpinteros. Entonces, es importante entender de que en la diversidad de personas que somos, porque somos personas totalmente particulares, los unos diferentes a los otros. No hay nada parecido en nosotros que sea igual a otra persona. Somos únicos, cada uno tiene su propia particularidad y por eso es importantísimo entender de que si a pesar de que vivimos en comunidad, cada uno tiene que tener su propia identidad, su propio propósito en la vida. Ahora, si tú ya te diste cuenta de las cosas que te gustan, que te produce bienestar, que te da alegría, entonces has descubierto tú, tu propósito en la vida. Ahora, ¿cómo lo vas a encauzar? Es importante. Por lo menos tienes una idea de quién ya tú eres en el proyecto de vida que tú quieres desarrollar. Entonces, eso es muy importante. Pero de allí a que tú puedas realizar las cosas que tú eh, quieres hacer, tiene todo un proceso. Hay una lucha de paradigmas de nuestros padres, de nuestros amigos, de, los, de la sociedad en que vivimos, en la escuela donde nos hemos desarrollado, en la iglesia, eh, la familia que de alguna manera opina y presiona y busca que tú seas parte del cumplimiento de sus deseos. Entonces, hay, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta este punto sumamente importante. Mucha gente no, no se dedica a eso y dice, no, a mí no me importa, no, yo hago lo que hago y se acabó, y si me va bien, bien, y si me va mal, claro, hay mucha gente que vive así, que vive sin sentido, que simplemente se les ocurre respirar, comer, pasar el tiempo sin propósito eh, yo en algún momento eh, fui invitado por una persona para ir por ejemplo a una reunión de una fiesta No he ido y lo único que veo a la gente es tomando licor, fumando moviéndose con el ritmo de la música y a las 5 de la mañana van a la casa y no encontré ningún propósito y alguien me dirá, no, pero eso es recreación mm. Tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis observaciones respecto a eso. Aquello que yo hago y que es fruto de mi propósito, tiene que construir algo, tiene que compartir algo que sea útil para el crecimiento del ser humano. No puedes tener un propósito en la vida para decrecer o destruir la vida de otra persona. Eso sería un despropósito. Sería bueno que tú comiences a pensar de, de qué manera tú podrías destruir la vida de tu hijo, de tu hija, de tu pareja, de tu, de tu compañero de colegio, compañero de trabajo o alguna persona que está a tu lado, no haciendo lo que tú deberías como persona eh, clarificar según el propósito que tienes. En política, por ejemplo, las personas dicen que tienen el propósito de ayudar a los pobres, pero con el dinero de quitarle a los ricos, eso no es un propósito santo. ¿Por qué no dar mejor la capacitación o capacidad a las personas para que ellos puedan desarrollar sus capacidades y puedan tener lo suficiente para poder vivir? Claro, no les interesa a la gente descubrir el propósito de cada individuo, les interesa simplemente satisfacer las necesidades de los demás con el fin de ganarse el, eh, el honor o la, o la alabanza o el reconocimiento, pero eso es un despropósito porque Tú, como dice el, el dicho, desvistes un santo para vestir a otro. Y eso no es lo correcto. Entonces, ¿cómo encontrar mi propósito de manera concreta? En primer lugar, tu propósito de vida debe ser completamente distinto al que te han enseñado hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que romper todo paradigma que te ata a aquello que tú vas a descubrir recién, no importa la edad. Eso no se descubre a la, a, cuando uno es niño. Se descubre cuando se da, cuando tienes la capacidad de poder reflexionar, cuando tienes la intencionalidad de poder hacer que lo que vas a buscar es tu razón de ser. Y ahí está la diferencia entre querer hacer cosas y querer Hacer cosas porque yo siento que eso es lo que quiero, que eso es lo que me gusta, que eso es lo que yo intento cada día hacer porque es parte de mí. Es mi vida. Es eso lo que yo quiero. Amo hacer eso. Entonces, cuando tú tienes eso bien claro, entonces tú puedes decir, estoy viviendo mi propósito de vida. ¿Cómo se logra eso? En primer lugar, tienes que hacer un trabajo de introspección. Tienes que hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta hacer y que me da placer hacer? ¿Qué realmente me hace sentir una persona loable, lleno de bienestar? ¿Qué es lo que me da realmente alegría? ¿Cómo yo logro sentir alegría? Si es que hago tal o cual cosa o me siento de esta u otra manera. Es importante eso. ¿Qué es lo que te apasiona? Pregúntate, ¿qué es lo que te apasiona? ¿La gente? ¿Las cosas? Hay gente que se apasiona por cosas que son, por ejemplo, perecibles. Conocí a una señora en Estados Unidos que le gustaba hacer compras. Compraba porque aparecía algo nuevo. Le apasionaba comprar. Tenía dinero. Eh, conocí a otra persona que también se compraba ropa porque le gustaban los diseños y los tenía en la casa. Nunca los usaba. Recuerdo que una reunión de conferencias que yo estaba dando en una zona de California, una señora me dijo, ¿por qué no anuncia? Yo soy mayordoma de un hombre que le gusta comprar. Es soltero eh, y tiene ropa en cantidad. Yo dije, bueno, debe ser la ropa que usa. Eh, y recuerdo que un día miércoles la señora llegó en una van llena, llena de ropa de este señor. El 99% de la ropa que traía tenía las etiquetas y nunca las había usado. ¿Por qué le apasiona comprar? ¿Cuál es el propósito que tenía? ¿Qué sé yo? Eh, ¿Darle ingresos a la, a la confeccionadora de los vestidos? ¿Cuál era el propósito? Hay gente que no hace las cosas con propósito simplemente hace por la inercia de lo que ve afuera. Ve algo afuera, le llama la atención y cae en él. Eso no es vivir con propósito. Eso es vivir influenciado por lo que sucede en tu entorno. Tu propósito es lo que nace de ti y eso se logra a través de una introspección, preguntándote qué es lo que realmente te da alegría, qué es lo que te, te satisface, qué es lo que te hace perder la noción del tiempo cuando estás en ello. ¿Qué eh, harías aunque no te pagaran por ello? Es importante eso. No hay ningún interés. ¿Qué te apasiona? Ustedes habrán notado que a través del tiempo yo he estado dedicado a conferencias y muchas de las conferencias que yo he dado a veces no me han pagado. Me encanta hablar. Me encanta comentar esto con las personas. Y si hago este programa todos los días a partir del primero de enero es porque me apasiona compartir eso. Es el propósito de mi vida tratar de dar un granito de arena, un pequeño consejo a alguna persona que de repente, de esta persona que ya tiene 61 años, puede decirle algo que sea útil. No estoy interesado en que alguien diga, oye, qué buen consejo. No estoy interesado en que alguien me diga, oye, llegaste en el momento preciso. No estoy interesado en eso. Simplemente lo hago porque me apasiona. No necesito un pago por eso. Y eso es tal vez una forma como yo te puedo dar un ejemplo de cómo descubrir tu propósito. También es importante, ¿qué harías si te quedases, o si te darían si a ver, 10 días de, de vida, perdón. Si te dan 10 días de vida, ¿qué harías en esos 10 días? Seguramente harías lo que más te apasiona, de acuerdo a tu propósito de vida. Es importante eso. ¿Qué harías? Si no tienes dinero y tienes que vivir con aquello que vas a hacer como fruto de aquello que a ti más te gusta hacer, ¿cuál sería? Entonces, el proyectarte hacia los hechos desde una introspección, desde un reconocimiento interior de ti mismo, te permitirá encontrar tu razón de ser. Y aquí tal vez una de las cosas que, eh, que tú tienes que hacer ya en el, en el acto mismo de cómo descubrir tu propósito, tienes que comenzar a trabajar en algunas cosas que son valiosas, que te van a ayudar a establecer los cimientos para que tengas una verdadera razón de vivir. Muchas personas viven pensando en el trabajo, por ejemplo. Porque del trabajo consiguen el, la sostenibilidad el alimento. Eh, la pregunta que te hago es, cuando tú escogiste el trabajo que tú haces o que tú estás haciendo ahora, ¿era de acorde a tus talentos? ¿Está relacionado con el talento que tú tienes? ¿O el que tienes desarrollado? ¿O el que realmente nació en ti y te gusta? Yo tengo un amigo que le gusta eh, tocar el piano. Y yo recuerdo que él eh, tocaba el piano cuando tenía nueve, diez años. Hoy es un concertista internacional. Tengo un amigo que le gustaba hacer cositas así como pequeñeces, este qué sé yo, eh, ¿cómo le llaman esto? Como cuando uno construye una casita pequeña y luego lo hace realidad en grande. Una maqueta, le gustaba hacer eso. Y hoy es un gran arquitecto. O sea, el talento es aquello que nace en las personas de acuerdo a sus temperamentos. Los temperamentos juegan un papel importantísimo en la formación de tus talentos. Eh, yo creo que algunos de los talentos que yo tengo y que me, me gusta, eh, los tengo gracias a mis padres porque ellos influenciaron de alguna manera en mí este, esta capacidad. Yo recuerdo, le voy a contar una anécdota este cuando yo tenía ocho años yo ya sabía leer y escribir y un día mi mamá en la iglesia del pueblito donde vivíamos me dijo que yo a mí me gustaba hablar y que hablaba bien y qué sé yo pues la mamá siempre hablaba a los hijos soy el único varón en la casa entonces me dijo tú vas a predicar en la iglesia yo recuerdo que a los ocho años prediqué mi primer mensaje a un grupo de más o menos 20 personas en la iglesita del pueblito de San Roque allá en el río Ucayali aquí en el Perú y todos me decían a la salida qué bien Borisito qué bien Borisito y eso como que me hizo pensar de que había algo de talento allí bueno a través de cuarenta y tantos años que tengo como profesional he podido hacer de esto mi forma de vivir enseñando en las aulas dando conferencias este, predicando en las iglesias, este, dando charlas técnicas y también talleres, haciendo trabajo eh, con personas de manera continua, etcétera, etcétera. Siempre hablando. Cuando tú descubres tu razón de ser y sabes cuál es tu talento, la pregunta es, ¿a dónde diriges ese talento? ¿Hacia dónde lo vas a dirigir para que éste, te ayude a vivir una vida de bienestar. No es sencillo, no es fácil, pero en vez de estar dando vueltas por caminando como, como el que miraba a la vaca que se movía de un lado para el otro y luego mirar su arado todo torcido y deambular por la vida sin sentido, y terminar tus días quizás insatisfecho, con un vacío increíble en tu corazón de no haber hecho aquellas cosas que te gustaban hacer y que no pudiste hacerlo porque los condicionamientos de las personas, de tus familiares, de tu esposo, de tu esposa, no te permitieron. Antes de eso, en vez de caminar deambulando buscando otras cosas, te ruego que busques en ti cuál es tu razón de ser. Y si en algo yo te puedo ayudar, pues escríbeme y te podemos orientar. Otra de las cosas importantes que tienes que comenzar a pensar cuando tú vas a buscar tu propósito en la vida, tienes que amar la verdad que te lleva a tu pasión. Ninguna pasión es impulsada por una falsedad. Toda pasión es impulsada por una verdad y esa verdad te tiene que llevar a a convertirte en lo que tú eres porque tú asumes esa verdad como tu creencia asumes eso como lo que tú quieres quieres ser no hacer sino lo que tú quieres ser primero es importantísimo eso si tú a esa verdad una vez concreta le añades el talento que tú tienes imagínate el potencial que tienes para poder hacer lo que quieras con aquello que tiene que ver con tu propósito de vida. Quiero ser bien claro en eso. Porque cuando tú vas a descubrir tu propósito, vas a descubrir una gran verdad. Y esa verdad la tienes que cimentar. Esa te va a mover a tu pasión. Esa pasión te va, va a ser la gasolina que te va a impulsar para poder hacer lo que tú eres y no lo que los demás te dicen que tú tienes que hacer. Eh, si, si, si de alguna manera alguna cosa no estás entendiendo, porque es un poco complicado reflexionar de manera introspectiva respecto a este tema, escríbeme en el, en el Facebook, puedes escribirme también en, el, en YouTube. Mi canal se llama Boris eh, Darmon Canal. Y en el Facebook me puedes encontrar en mis grupos y también en mis fanpages. Y por supuesto con mi nombre Boris Darmon puedes hacerlo. ¿Por qué es importante eso? Porque te ahorra tiempo, te da tranquilidad. Si hay algo que el hombre busca es la paz, la tranquilidad, el bienestar. Yo todos los días busco la paz. Todos los días trato de vivir sin problemas, sin conflictos. Trato, intento, porque en mi propósito de vida, a los 61 años, no quiero ya pasar por experiencias que tenga que estar viviendo eh, cuando ya las conozco, ya las sé. Y lo único que quiero es apartarme del conflicto y buscar un sentido de paz. A veces no puedo por mi forma temperamental, tal vez porque tengo un temperamento colérico muy intenso, soy una persona que me gusta argumentar, me gusta hablar y quién sabe, a veces me siento como que provocado y, y cedo a la provocación porque no somos perfectos. Pero en algún momento tenemos que reflexionar y decir, no, aquí no estuve bien, aquí no hice bien, hay que tomar una retrospectiva y poder decir, tengo que pedir disculpas, tengo que pedir perdón, voy a arreglar esto, porque es importante para la vida, cuando tú vives con propósito, darse cuenta de lo que dices, lo que haces, lo que piensas. Entonces, si tú realmente has descubierto tu propósito, porque haces introspección, te encuentras con tu verdad, quién tú eres. Mira, hay algo que nosotros normalmente hacemos y eso es un, algo muy triste. Generalmente nos escondemos para que la gente no nos critique. Nos escondemos para que la gente no opine en contra de lo que nosotros somos o queremos o queremos ser. Y generalmente comenzamos, ya lo dije en la primera noche, comenzamos a ser actores de nuestra vida y terminamos mostrándonos hipócritamente nuestras relaciones son hipócritas, no tienen sentido porque, porque no somos eso lo que mostramos. Siempre estamos escondiéndonos de la gente. Y es triste porque eso es una falta de identidad. Tal vez tú dirás, Boris, pero no hay que ser tan sincero porque cuando uno es sincero la gente se ofende. Bueno, sé sincero y no ofendas, pues. Sé claro, pero no ofendas. Porque si tú no logras descubrirte a ti mismo quién eres, ¿Cuál es tu valor? El valor que tú te das, no el valor que los demás te dan. El valor que los demás te dan simplemente es una perspectiva falsa. Falsa desde sus inicios porque no te conocen a plenitud. Por eso yo el otro día discutía con una persona acerca de la empatía. No, hay que ser empáticos. La empatía se ha vuelto un acto hipócrita para simplemente callar o simplemente decir lo que la gente quiere escuchar. La empatía. Es una falsedad creada en la sociedad con el fin de decir, tienes que ponerte en los zapatos del otro. ¿Quién se puede poner en los zapatos del otro? Nadie. Porque somos particularmente distintos. Interpretamos las cosas de manera distinta al otro, por más que seamos o hayamos venido de la misma matriz. Yo tengo cinco hermanas mujeres. Y ninguno pensamos igual y nacimos de la misma mamá, fuimos criados por la misma mamá y el mismo papá. O sea, tú no puedes decirle a la gente que ellos tienen que pensar, actuar y, y, y, y razonar o aceptar una verdad como tú la aceptas, porque eso es falso, es imposible. Por esa razón, el enemigo de Dios nos ha ganado la, la batalla. ¿Por qué? Porque andamos tratando de decirle a la gente qué es lo que la gente es. Y terminamos criticando, maltratando, qué sé yo, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente andamos pensando en los demás y nos hemos olvidado de pensar en nosotros mismos. Yo he dicho en muchas ocasiones de mis conferencias, lo he dicho, que la materia prima más importante que tú tienes que desarrollar es tu persona. Trabajar en ti, valorar lo que tú eres, lo que tú tienes como contenido real, no te engañas. ¿Sabes qué? Tú puedes engañar un tiempo, pero hay un momento en que todo el mundo se da cuenta. No te lo dicen porque esa empatía hipócrita, esa empatía que, que no quiere ir supuestamente, no te va a permitir escuchar las observaciones que ellos ya tienen en sus cabezas. Y lo que tienen en sus cabezas no es otra cosa más que lo que ven, pero lo que ven simplemente es una suposición. Porque la única persona que sabe realmente quién tú, quién tú eres, eres tú. Pero lastimosamente no nos hemos dedicado a nosotros. Nos hemos dedicado a escuchar a la gente todo el tiempo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué, dice, qué dicen ellos que soy yo? Y le creemos. Y finalmente forma, formamos una falsa personalidad de nosotros mismos y terminamos, por supuesto, siendo o teniendo una vida desgraciada, una vida sin sentido, sin valores. O sea nos pasamos el tiempo y pasamos los años y terminamos como aquella persona yo estaba trabajando mis prácticas, era joven, tenía 22 años, me iba a dar unos estudios de la Biblia, porque soy teólogo de profesión eh, a una casa donde había siete personas y en el camino encontré a una persona sentada en un tronquito una persona de unos 70 años le dije buenas tardes señor, y él me dijo buenas serán para usted, pero para mí no, le digo ¿qué pasó? Usted está usted triste, está deprimido, ¿qué pasó? No, a mi edad, uno ya sabe las cosas como son. Nada está bueno, todo está mal, la vida es un desastre, etcétera, etcétera. Etc. Se puso a hablar un poco. Yo estaba yendo temprano, así que me senté un ratito con él y le comencé a explicar qué cosa es la vida. Y le dije, la vida no es lo que usted escribe. La vida que usted escribe, esa es la vida que usted quiso tener. No, mis hijos no están conmigo. Usted posiblemente no pasó tiempo con sus hijos y ahora sus hijos no están porque seguramente están trabajando o de repente no quieren ver, vivir con usted. Pero usted construyó eso. No, que estoy acá, que mira mi vejez, no tengo un sueldo, etc. O se quejaba de todo. Entonces le digo, tú no puedes vivir una vida y terminar tus días como, como aquella persona, ¿no? quejándose. Por eso la Biblia nos recomienda y dice, acuérdate de tu, de tu creador en los días de tu juventud para que cuando lleguen los días malos, los días de la vejez, no tengas en ellos contentamiento porque eh, estás quejándote de todo. Entonces, antes de llegar a esos años, ya que estamos comenzando un año, yo quise comenzar con este tema de, en, en el contexto de la visión de futuro, aprender a descubrir cómo yo puedo descubrir mi propósito. Yo he trabajado un poco de tiempo en esto. Tengo unos cuantos años trabajando en este tema y por eso he escrito los libros que he escrito y porque era una pregunta que yo tenía. Yo era un hombre falso. Yo era un, era un actor. A todos me parecía me parecían buenas personas. Yo quería ser buena persona, aceptado por todos. Y terminaba vacío igual. Cuando estuve solo, por supuesto, pasé muchísimas horas, noches enteras, llorando. Eh, sin entenderme por qué existía, por qué tenía que, que, que ser así o ser asada, porque la gente opinaba, y terminé destruyéndome a mí mismo, porque quería contentar a todos. Y ahí es cuando escribo mi libro sin nombre ni contenido, porque la verdad que yo no tenía ni nombre ni contenido, simplemente era un actor de aquello que la gente quería ver. Pero pasan los años, y ya no te importa lo que la gente pueda opinar respecto de ti. A mí me pasa eso. Si alguien me dice, oye, eres bueno, eres malo, o eres aquí, o eres allá, ya no me importa. ¿Por qué? Porque yo estoy en una etapa en la cual yo quiero dar de mí lo que tengo y que he descubierto que tengo. Porque de otra manera, pasaría los años y me iría de este mundo sin dejar siquiera una huella en el corazón de alguna persona. Eh, he recibido Gratas sorpresas, bonitas sorpresas de personas que me han dicho, Boris, lo que tú dijiste, la verdad que me ayudó tremendamente. Eso me llena a mí tanto como me llenaría que alguien me regalara dos, tres millones de dólares. Porque es valioso tener dos, tres millones de dólares, por supuesto. Pero ni esos dos o tres millones de dólares me dan la satisfacción de saber que hay alguien que por una palabra que yo dije cambió su forma de pensar cambió su vida. La verdad, que esa es la satisfacción que yo tengo viviendo mi propósito de vida, dando a conocer a las personas o haciendo reflexionar a las personas de aquello que realmente es útil. Un ejemplo interesante que, que yo di en una conferencia cuando estaba con unos 270 profesores era que teníamos que aprender antes de querer redarguir a una persona, darle un abrazo, ¿no? O simplemente no decir nada, simplemente dar un abrazo como parte de una terapia de, de, de conmiseración o de comunicación corporal entre personas. Yo recuerdo en un colegio había una directora que era la dueña del colegio que trataba mal a sus profesoras y sus profesoras me contaron todo. Yo digo, vamos a utilizar el método del abrazo. Vamos a hacer una proyección corporal todas las mañanas en el colegio. Al cabo de casi un mes, la directora vino a la capacitación y nos contó el resultado de lo que las maestras habían sugerido. El abrazo era como la proyección de aquello que ellos venían buscando. Un sentido de unidad, de comunidad, de compañerismo, que la directora no podía conseguir porque ella exigía trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Ella le llamaba, que era una esclavizadora. Entonces es importante que tú para no perdernos en el tema, que tú hagas introspección, pienses para adentro, te preguntes cuál es tu verdad, te descubras a ti mismo. Cuando los demás no te ven, es cuando tú te ves a plenitud. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando los demás no te ven, es cuando tú te ves lo que realmente tú eres. No le puedes engañar a tu corazón, a tu mente. Y te pido, por favor, no te engañes. Porque terminamos mal los que nos engañamos. Terminamos haciendo cosas que después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque, ah, no, yo puedo. No, yo lo hago. Yo soy capaz. Pero eso no eres tú. Eso lo dices. Pero no eres tú. Porque tú sabes que lo que vas a hacer está mal. Sabes muy bien que el camino que vas a tomar no es el correcto. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay una voz, una verdad, que de repente tú no la has descubierto, pero ahora lo tienes que hacer, porque es la única verdad que va a llenarte de pasión para hacer lo que te gusta hacer, lo que a ti te apasiona y que lo harías hasta la muerte. Por eso es sumamente importante que tú te preguntes qué es lo que me apasiona, qué es lo que me da alegría, qué es lo que realmente me gusta hacer. Y vas a darte cuenta que tu propósito de vida comienza a darle sentido. A cada cosa que tú haces, te vas a llenar de grandes satisfacciones. Y no lo vas a hacer, o sea, las satisfacciones que vas a tener, no las vas a, a, a llenar porque otros te lo reconocen, sino porque tú mismo te das cuenta que eso es lo que tú eres. Por eso es importante hacerte esas preguntas que te he mencionado, revisa el video de nuevo y espero que este mensaje de esta noche te haya ayudado para descubrir el cómo, cómo descubrir mi propósito de vida. Mañana vamos a hablar un, po, un poco del cuándo, eh, el dónde, qué sé yo, algunas cosas que nos ayuden, el qué eh, y para qué, ¿no es cierto? Que es lo más importante en la vida. Cuando tú descubres tu propósito, tienes que saber para qué. De otra manera, bien difícil, porque si no tienes el propósito de hacer cosas, el para qué no se va a encontrar contigo. Y ese para qué tiene que encontrarse con tu razón de ser, para que tú comiences a vivir ahora y a hacer lo que tú necesitas hacer, porque haciéndolo vas a retribuir a tu corazón la razón de ser. Eh, tu propósito va a tener sentido, porque si tú no haces lo que dice tu propósito, vas a terminar, este, vas a terminar mal, porque, como te dije, vas a terminar haciendo cosas que no, no eran lo que tú realmente eres. Y aquí viene no solamente lo que tú quieres, sino lo que tú eres. No te olvides eso, porque yo puedo hacer cosas que yo quiero que parezcan buenas, que no necesariamente son mi propósito. ¿Ya? Ojalá que Dios nos ayude a todos este, para que podamos tener este sentimiento de satisfacción porque hemos descubierto nuestro propósito en la vida. Ojalá te pueda ayudar esta noche. No te olvides, soy Boris Darmon, un amigo de ustedes. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Señor. Te doy por el privilegio de poder tener esta plataforma y poder compartir con mis amigos este deseo de ayudar a encontrar su propósito en la vida. No es fácil, pero tú nos has dado la capacidad suficiente, nos has enseñado a reflexionar, nos has enseñado a hacer introspección y nos has dicho, mira hijo, yo te creé, yo te hice con mis manos, eso eres tú, el fruto de mis manos, yo te hice con un propósito y, y nos dices en tu palabra, pero a veces no escuchamos. Pero ahora estamos reflexionando en eso y esperamos que tú nos ayudes con tu espíritu, a todos los que estamos aquí escuchando y los que vamos a compartir este mensaje para descubrir nuestro propósito. Y si descubrimos nuestro propósito, enséñanos a encontrar el camino del para qué. Porque es la única manera en que lo que nosotros somos en este mundo tendrá sentido para nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón esta noche, siendo yo el primero que necesito de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Qué gusto ha sido pasar con ustedes hoy. Si quieres compartir este mensaje, encuéntrame en Boris Darmon, canal en YouTube. Y también en Facebook como Boris Darmon. Si puedes visitar nuestros grupos o nuestros fanpages, puedes visitarnos ahí. Tenemos varios grupos. Eh, que tú puedes ver en mi, en mi Facebook y por supuesto ahí vas a encontrar y puedes compartirlo también con tus amigos. Un placer estar con ustedes hoy. Boris Darmon, una vez más, un amigo de siempre. Buenas noches.